Perros, yo soy Cerecero y ya tenemos el equipo de la semana número 14. ¿Quieren conocer a sus estrellas? En ellas está un fideo y una sonrisa de comercial. ¿Qué tal? No más ahí Chicharito, Di María, Ángel Di María y Philip Lam, qué jugadorazos. Bueno, Chicharito hizo un partidazo contra el Borussia Mönchengladbach, metió un triplete en el 5-0 a 0 aplastante del equipo y Di María también tuvo una participación muy importante en la goleada contra, Lyon, contra el Lyon en el Paris Saint-Germain. ¿Quieren conocer a toda la plantilla? ¡Vamos a verla! Esta es la plantilla que completa el equipo de la semana el número 14 con jugadorazos como Max Hummel que queda defensa y con el C reciente ucraniano del Sevilla, que es un jugadorazo. Piperos ya viene Navidad, ya es Año Nuevo casi, ya viene Santa Claus, los regalos, las posadas y en Fipásticos no queremos quedarnos atrás. En este video vamos a dar un regalo, un regalo increíble, un regalo de chicharito en forma, lo vamos a regalar a nuestros suscriptores, totalmente gratis. Y lo único que tienen que hacer es enviarnos un video a nuestro Facebook Fifásticos en el cual ustedes estén jugando con este equipo de la semana y nos digan por qué quieren a Chicharito y acaban con la frase FIFA la vida. Uh, por ejemplo, pueden decir, hola, hola Fifásticos, yo quiero a Chicharito porque quiero meter muchos chicharazos. FIFA la vida. No sé, la frase que ustedes quieran. La frase más divertida se va a llevar a Chicharito en forma totalmente gratis. Así que no lo esperen más y mándenos su video. Este equipo de la semana está que abre fiferos. Si les sale alguno de estos jugadores, por favor avísenme en un comentario aquí abajo. Yo soy Cerecero y recuerdenlo fiferos, chichareando el equipo de la semana, FIFA la vida.